Así, alrededor de todo su su, bueno, su falda, por decirlo de algún modo, no la parte de abajo. Cuando anduviera, lógicamente se oirían esos ruiditos. Nos sigue diciendo, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Mirad, él entraba en el santuario a ministrar, delante de Jehová, y delante de Jehová tiene la equivalencia no sólo de estar en el lugar santo, en el primer departamento, sino de entrar una vez al año en el lugar santísimo, en el sitio donde se hacía la expiación, en el día del Yonkipur, por el día de la expiación. Y bien, esto ya lo estuvimos comentando precisamente en el tema del santuario. ¿no? Pero sigamos. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como la grabadura de sello Santidad a Jehová. De esto también estuvimos hablando ya anteriormente. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. La mitra ya sabes que esto se ponía sobre la cabeza. Y estará sobre la frente de Aarón.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 volvemos a recurrir a la concordancia Strong y mirad la palabra usada: tolar, gusano por lo voraz, a menudo, bueno, nos hace una referencia 81:44 el gorgojo rojo, pero usado solo en esta conexión de su color y ropa teñidas con ese color carmesí, escarlata, grana, granada, gusano. Mirad. Como los colores dianos están haciendo referencia, ¿a qué? Sangre, ¿no? ¿Qué tipo de gusano? Ya sabéis que ellos utilizaban un tipo de insecto, que cuando lo machacaban salía el, el color carmesí. Pues todo esto está vinculado precisamente con granada. Pero mirad aún más cosas, cuando miramos la referencia 81.44, 44 Shani significa, viene de incierta, carmesí, del insecto o su color, también cosa teñida con él, antimonio, carmesí, hilo, escarlata, grana, granada, púrpura, por tanto la granada hace referencia a ese color, ¿por qué? porque cuando tú partes una granada, yo no sé, supongo que eh, también por Latinoamérica deben saber lo que es una granada, supongo que sí, eh, aquí hay, y cuando tú cortas por la mitad una granada, por dentro su color es como si fuera sangre, es, es, esos tonos que aquí se describen. Por... Elena White describe la sangre de, de, de Dios, de Cristo, como corriente carmesí. Sí, sí este dato es muy interesante porque sencillamente está haciendo referencia en lo que ella ve en visión a lo que realmente ya en el santuario sumo sacerdote ya llevaba y, y dirigida al costado que es de donde brotó ¿no? en y su en herida el costado hay un, bueno, es que eso me gustaría, me gustaría más claramente explicarlo en, una, en siguientes conferencias porque veremos por qué sale este color también que no es un rojo rojo es un purpuroso todo esto lo vamos a tratar próximamente también, si Dios quiere. Ya veis que se nos preparan temas interesantes. ¿eh? Sí. Miramos también el significado de rimón, que es otra referencia más de lo mismo, granado, el árbol, porque crece derecho, o el fruto también llamado un ornamento artificial, granada, granado. Por tanto, la granada procede de un árbol que es el granado, que es precisamente porque crece derecho este árbol. Derecho. ¿Derecho qué es? Pues que apunta al cielo, ¿no? Ramam, la raíz primitiva de esta palabra, significa levantarse, literalmente o figurativamente, alzar, apartarse, exaltar o exaltarse, levantar, levantarse, sublime. Yo no sé si os dais cuenta de la significación de todo esto. Esta palabra nos hacía referencia a lo que Jesús iba a hacer en su muerte y resurrección. Sangre y ascensión. Más claro, no podía ser el hebreo para describir en la vestimenta del sumo sacerdote lo que haría Jesús. En una sola palabra, en un solo concepto, ampliado lo que decíamos antes. Totalmente. Aquí os lo he puesto detalladamente para que lo veamos de un modo muy gráfico. Granadas igual a sangre derramada, la de Jesús, exaltado, sublime, alzarse. Todo esto es lo que le sucedió a Jesús, en consecuencia. Muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Esta era la equivalencia de esas granadas que llevaba en el manto, bueno, en el manto, en los bordes de su vestimenta, el sumo sacerdote. Estaba haciendo referencia a la venida del Mesías y su muerte en la cruz y resurrección. Angel está cavilando algo en estos momentos, ¿eh? no lo veis, pero es mal. Entramos en la otra palabrita que acompañaba las granadas, las campanillas. Vamos a ver también en la concordancia Strong: Pamón, campana, ¿cómo se que se golpea. Esto es interesante. ¿Cómo que se golpea? Campanilla también. Pamá, pa Golpe. En varias aplicaciones, como sigue? Ahora, ¿cuántas veces? Dos veces, esquina, ocasión, paso, pies, esta vez, tres veces, una vez, veces, yunque. Diréis, ¿y esto? Ahora lo explicaremos. Después, Pam pa su raíz primigenia dar golpecitos, golpear regularmente, de aquí, impulsar o agitar, perturbar, quebrantar, turbar, manifestar, agitar. ¿Qué está haciendo referencia con todo esto? Estas palabras de campana o campanillas. ¿Qué le sucedió a Jesús? La pasión. Es la pasión. A ver, es que ahora me, que me estaba viniendo es porque... Eh... A ti cuando te pegan un golpe, ¿qué te sale? La directo. <risa> ¿Qué te sale si no te sale sangre? Un morado. Un morado. Describite el color morado. Morado. qué os suena? Púrpura. ¿Vale? Imaginaros el cuerpo de Jesús. Bueno, tenemos la película de la pasión que podemos hacernos una idea. ¿Vale? Pero imaginaros el cuerpo de Jesús lleno de golpes, moratones y sangre... Y decidme si no está describiendo las campanillas y la granada, el causa efecto de todo esto. Púrpura carmesí. Es impresionante. Era por fuera en su piel, de los moratones, y además por lo que brotaba de la sangre. Mirad además en los pies. Las veces en que es golpeado dos veces una vez, dos veces tres veces dos veces le clavan la, la, la... la corona, corona de, espinas. de espinas Elena White describe que no es tan solo una vez sino dos veces en que se la arrancan y le vuelven a, a poner en la cabeza pero es que yo creo que también está ligado a su corazón es que quebrantar ahí está, mirad cómo nos habla también de lo que sería su crucifixión porque esos golpes lo clavaron en la cruz en los pies, dos veces también, ¿dónde? en las manos una en cada mano a un yunque lo golpeas para doblar un, un metal, lo que sea doblegar ah. y quebrantar lo quebrantaron pero mirad una vez más eh, que lo quebrantan pero no hasta el punto de partirle ningún hueso uh -huh. porque dice que ni un solo hueso suyo fue quebrantado o sea, lo traspasan lo perturban, pero él también perturba después, porque ¿qué sucede? Lo agita todo. ¿En qué sentido? En que cuando después resucita, ya veis todo lo que llega a suceder con esos judíos y los romanos que hicieron ese acto, ¿no? Se manifiesta. Por supuesto. Mirad cómo la campana ya tenía una significación, precisamente también, plenamente asociada, con lo que llevaba al lado la granada la muerte de Cristo. Campanilla sería igual a los golpes y quebrantado en el juicio, en la tortura y la crucifixión de Jesús, pero además después en su resurrección y todo lo que eso implicó para los demás. Las campanillas y granadas simbolizaban la muerte de Jesús. Pero también hemos visto que eran de oro, pues vamos a ver, una vez más en Strong, sobre oro, zahap, de una raíz que no se usa. Ya parece que ha quedado así un poco hacia atrás esto. Pero mirad, de relucir, oro, figurativamente algo dorado, amarillo. Como aceite, cielo claro, buen tiempo, claridad, cosa dorada, oro. Pues... ¿Qué nos estaba haciendo referencia a que fuese de color oro? Porque eran de oro. Pues ese tono amarillento, cielo claro, cosa dorada. Vamos a ver cómo enlazamos esto, pues muy fácil. Relucir algo dorado es igual a qué? ¿Cómo vemos nosotros la constelación de Orión desde aquí? Pues algo reluciente, algo dorado. Las estrellas las vemos así. Pero, ¿qué más? La reluciente espada. ¿Qué tiene Orión? O antes os he dicho, acordaos de qué lleva ese guerrero. Una espada. Y en su cinto, lleva la funda de la espada, ¿no? Donde está para desenvainarse. Mirad el cántico de Moisés. Aparece en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Del 35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 No sé si esto os recuerda también a algo que sucederá al final en Apocalipsis. ¿Quiénes van a recibir la marca? ¿Nos habla de siervos, esclavos libres? Es un momento final, ¿eh? Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Mirad una vez más cómo el paganismo siempre copiando las cosas de Dios. Satanás se ha dedicado a esto de lo cual ya hemos hablado en estas anteriores conferencias, ¿verdad? El símil de lo que es Orión. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esto también tiene una connotación con el texto de Oseas 6, versículo 1. De lo cual volveremos a hacer alusión más adelante cuando hablemos del retorno de Cristo. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Cómo está Orión con su espada desenvainada y reluciente? Porque brilla, porque son estrellas en esa forma. ¿Y cuándo hace eso? Mirad cómo la constelación de Orión nos estaba dando el significado del juicio. Cuando Cristo vendrá a tomar venganza de sus enemigos para liberar a su pueblo. ¿Y tienes...